Hola amigos bienvenidos a mi canal una vez más la Estrella, una estrella en la cocina En esta oportunidad vamos a preparar una deliciosa pizza Con maíz, cebolla y chorizo Muy deliciosa y sencillita Agregamos dos tazas de harinas Una cucharadita de sal Y por si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que puedas disfrutar de estos otros videos, pronto estaré subiendo por acá, 7 gramos de levadura, no es indispensable, es a gusto, agregamos 2 cucharadas de aceite y 3 cuartos de taza de agua tibia preferiblemente, Comenzamos a integrar de a poco la harina con los ingredientes y si deseas puedes dejarme escrito indicando desde qué lugar estás viendo mis videos y con mucho gusto te enviaré un saludo en el próximo video que suba que será muy pronto porque seguimos con las exquisitas recetas la estrella, una estrella en la cocina. Si desean, pueden preparar la harina, amasar en su batidora o amasadora. Como deseen, como se les haga más práctico. En este caso yo lo estoy haciendo aquí manual. Para que vean que igual es sencillo. Amasar la harina no tiene mucha ciencia. Amasamos durante unos 10, 12, 15 minutos. Todo depende de la práctica de cada quien. Está divertido, sale. Estiramos, avanzamos. En este caso, yo lo voy haciendo alrededor de unos 12 minutos aproximadamente. Una vez que tenemos así la silarina, suavecita. Ya la podemos dejar reposando En un tupper, una taza, un bol Acá la voy a colocar Y la tapamos La cubrimos con papel film O en boplas La dejamos reposando durante 30 a 45 minutos Yo la... La dejé un poquito más. Ahora la tengo acá. La estiro. La ayudo con las manos. Si tienen rodillo, con rodillo, como una botella. No hay inconveniente. Algum. No hay excusas para no preparar una pizza en casa. Es exquisito. Y si tienen pequeño, háganla por ellos. Que a ellos les fascina. Agregamos la salsa o pasta de tomate, preferiblemente preparada en casa. Esta se prepara con cebolla, tomate, pimentón, ajo, sal, pimienta y orégano por supuesto. Agregamos lonjas de queso, en este caso yo estoy agregando lonjas de queso gouda. Pueden colocar mozzarella o cualquier otro tipo de queso que se, que se funde. Que se derrita. Lo pueden colocar rayado o en lonchas, como yo lo estoy haciendo en este caso. Colocamos los chorizos, le colocamos maíz y cebolla morada. Y si desean pueden agregar otros ingredientes, sin ningún inconveniente. Y esto queda delicioso. Y listo. Estuvo la pizza. Ahora cortamos la pizza, la porcionamos. Y vamos a degustar una porción. A ver qué tal está. Exquisita. Deliciosa. Suscríbanse para más videos hasta luego